verte un poco más que poco tiempo estás conmigo sabes tu ausencia me hace mal te necesito te necesito quisiera estar contigo Amor, mi cuerpo te reclama gritos Es tan frío el amanecer Amor mío, te necesito Quiero estar contigo, Dormir el sol y amanecer Y rozarnos con la piel Y al despertar, amarnos más Mucho más, quiero estar contigo Lo busco al despertar tu cuerpo en la cama, entre sábanas y almohadas. Tú estás. Quisiera verte poco más, tu amor me calma en esta agonía, sabes, tu ausencia me hace mal, te necesito, te necesito. Y rozarnos con la piel Y al despertar Amarnos más Mucho más Quiero estar contigo amor En mis sueños siempre estamos Tú y yo Luego busco al despertar tu cuerpo en la cama entre sábanas y almohadas, y tú no estás.